De vuelta con algo clásico Desde la 1341 hey ya. Mantra Ladies and gentlemen Rap de las antiputas This is free food Fuck the war Post hating elements esto es rap y todo lo que conocías no es nada función vetada Para los que solo buscan la tajada Prometí mover la ficha y darme racha en el pedazo Represento a los que tú no y no nací con un pan bajo el brazo Uno a uno los desplazo, luego les amarro un lazo Y por pelvazo el que no sirve lo reemplazo Soy un jefe independiente en el eje del problema Trepa porque más altura más presión Reza mi lema rap libre porque no hay calibre Que calibre al tigre desde Armenia siendo físico lo intangible Talentos autosostenibles desde la 1341 Y agradecido con Dios por rapear como casi no ninguno, digo como casi, porque hoy comparto escena con un casi con el mantra y con el king del maxi, si RAC, what's up, what's up homie, los que no te apoyaron, si no son wannabes son dummies, I hate these motherfuckers trying to copy me, walking like me, talking like me, guess what, they're you sound like me, this shit is not about who the fuck build the beat, this shit is all about who brought the next place to be, the capital land means must to know, that if you fuck like a bitch, you gon' live like a hoe, aquí si tiras como a perra, te tiran como a una, y si planeas vivir de eso, morirás de hambruna, huyando bragueta abierta porque pienso sacudirme el pene frente de los que de frente hagan la treta pa' que frene Lo siento nene, y tengo un sello de altura que factura Sin tergiversar ni dejar de representar mi ADN Dejémonos de sensibilidades El hip hop de mi zona es invisible ante otras ciudades Repetirás la historia si no sabes de tu pasado Rapea de forma libre y nunca estarás anclado This is free for rappers who so don't give a fuck about the billboards Fuck the awards, fuck up these niggas who ain't relevant Those who hate the elegance You better keep it real more than gangsta This is free for rappers who don't give a fuck about the billboards. Fuck the awards. Fuck up these niggas who wanna be what I was. Fuck the mainstream too. And fuck all you motherfuckers who wanna fuck with my crew. Whoa.